En Vegamóvil iniciamos con la entrega de vehículos nuevos y usados con condiciones de feria de Expo Móvil Van Reservas 2020. Solo debes traer tu inicial, te llevas tu vehículo y el fin de semana de la feria nos traes la carta de banco. Para más información solo tienes que escribirnos vía WhatsApp al 809-242-8208 o envíanos un correo a cotizar@vegamovil.com. Visita cada una de nuestras sucursales en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana y La Vega. Y ven a ver los más de 900 vehículos nuevos y usados con la mayor calidad del mercado. Vega Móvil es el dealer oficial de Expo Móvil Van Reservas 2020. Vega Móvil. Con nosotros, todo se puede.